Que me critiquen porque me voy a emborrachar. Déjenme vivir mi vida que yo tengo mis motivos. No quiero que me critiquen porque me voy a emborrachar. Déjenme vivir mi vida que yo tengo mis motivos. Tengo una pena alma que me tiene mal herido y ya puta de aguardientes que me la quiero sacar cantinero traiga trago para beber con mis amigos y póngase un disco bueno pero que me haga llorar porque mi mujer se fue y se ha llevado hasta mis hijos y ese es un golpe muy grande que no puedo soportar Repítame el disco y vaya güey, pues de paso me pone otra botella Repítame el disco y vaya güey, pues de paso me pone otra botella Porque mi morena se me fue y borracho es que yo me olvido de ella Porque mi morena se me fue y borracho es que yo me olvido de ella pude fallar Tengo una pena en el alma y un profundo dolor y no puedo comprender cómo fue que pude fallar que si ella era lo más hermoso y si ella era mi adoración que me ha dejado solo jamás le desearé más Me duele porque la amo y la llevo en mi corazón que el dinero sirva trago que me quiero emborrachar Los hombres cuando son hombres también lloran por amor No hay mal que dure cien años y esto se me pasará